Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos con María Garces de Encuate, una Immigration Service Consultant. Entonces, pues en esta charla ella nos va a contar un poco sobre los servicios que ofrecen los sistemas de migración a grosso modo y también las ventajas de estudiar en Canadá. ¿Cómo estás, María? Hola, Juliana, muchas gracias. Sí, así es. He preparado una pequeña presentación para dar esa introducción a, a lo que es el sistema de inmigración. Así que voy a compartir mi pantalla rápidamente y eh, dejaremos unos minutos al final para eh, preguntas y respuestas, que tengáis eh, visados, permisos y preguntas de inmigración en general. Así que bueno, eh, comenzamos. Eh, como bien indicaba eh, Juliana, somos una firma de inmigración eh, aquí en Canadá. Estamos autorizadas, autorizados perdón, por el gobierno canadiense eh, regulados y contamos con las licencias para operar bajo todas las provincias y territorios en Canadá, inclusive de Quebec. Y esto nos autoriza también al procesamiento de permisos de estudios, visados y eh, todo lo que respecte eh, o todo lo que conlleve el sistema de, de inmigración. Unos pequeños datos aquí. Tenemos oficinas en tres de las ciudades más importantes en Canadá, Toronto, Vancouver, donde estoy actualmente. Y tenemos también un equipo en Montreal, en Quebec. Eh, por lo que podemos prestar servicios también físicamente en estas ciudades y eh, contaros un poquito más sobre, eh, pues, tipos de, de permisos eh, que podamos necesitar, eh, tipos de, de servicios de lo que es inmigración, residencia permanente, eh, lo dividimos en dos partes principales, residencia temporal que involucraría todo lo que es eh, permisos de estudios, turista, eh, trabajo y la extensión de estos y res, eh, permisos eh, o servicios de residencia permanente. Eh, como el nombre bien indica no hay una fecha final de expiración, eh, ser residente permanente en Canadá básicamente nos otorga los mismos derechos que un ciudadano canadiense excepto el derecho a voto y el derecho a pasaporte y a obtener ciertos puestos gubernamentales. Por lo demás tenemos el mismo, el mismo derecho que un ciudadano canadiense. Eh, también eh, servicios de, de ciudadanía, todo lo que respecta a eh, inmigración. Ya pasando un poco más a los detalles y explicaros sobre todo eh, cuáles son esos, esos eh, eh, pasos o cuáles son esas estrategias que podemos seguir para obtener la residencia permanente en Canadá. Es importante detallar que tenemos dos partes gubernamentales eh, principales aquí. La, la parte federal eh, que involucra todas las provincias en Canadá y territorios y tenemos la parte de Quebec. Eh, Quebec procesa, eh, tiene su, su propio sistema de inmigración parecido al federal, eh, cuenta con sus propios programas, sus propios requisitos eh, y sobre todo hoy nos vamos a centrar en la parte federal, pero si surgen dudas de la parte de Quebec también podéis escribirlas y con mucho gusto os, os ayudo. Eh, en lo que respecta a la parte federal, eh, el sistema de inmigración por el que se procesan las aplicaciones a la residencia permanente se llama Express Entry. Eh, es un sistema relativamente nuevo que se introdujo en enero de 2015 con el objetivo de procesar aplicaciones eh, de forma más rápida y elegir a candidatos de una forma más justa. ¿Más justa por qué? Porque los candidatos que se eligen para invitar a, a esa aplicación de residencia permanente eh, se eligen en base a eh, cierto puntaje. Veremos que este puntaje viene de la combinación de ciertos factores que son importantes y eh, también veremos cómo a través de los estudios uno puede incrementar ese puntaje y por tanto eh, incrementar la probabilidad de ser invitado a aplicar a la residencia permanente. María, Ahora, Kau, me surgió una duda, disculpa. ¿Esta es como la forma más popular de intentar la residencia permanente o es la única que hay? Eh, muy buena pregunta. No es la única, eh, pero eh, definitivamente es la más popular o la que hemos visto que más ha ido creciendo en los últimos años. Eh, okay. Destacar aquí que el, el gobierno eh, está, o a lo largo de estos años, eh, nos ha demostrado que está creando eh, programas, estrategias eh, para que eh, a través de la adaptación, y en lo que es este camino de estudios en el que uno viene primero como residente temporal, eh, uno pueda lograr una mejor adaptación eh, y, y conseguir la residencia permanente. Entonces, han ido creando programas como es el Canadian Experience Class o programas para estudiantes internacionales eh, que han facilitado esa integración y, y el obtener esa residencia permanente. Entonces, hay, hay más, hay definitivamente más, más rutas aparte de los estudios, pero eh, hemos visto en base a nuestra experiencia que eh, a través de esta y de los idiomas, por ejemplo, son las más, las más populares. Entiendo. Entonces, eh, lo que son eh, el tiempo de procesamiento es bastante rápido ¿no? en comparación a lo que eh, veíamos anteriormente, aproximadamente seis meses, desde el tiempo que, eh, desde el momento, perdón, que enviamos toda nuestra documentación. Y los candidatos se eligen en base a el puntaje más alto que haya. Eh, de nuevo, ahora veremos el desglose de ese puntaje y qué factores influirían. Pero eh, que entendáis un poco que una vez uno se crea un perfil, pasa a ser un candidato y tiene esa eh, posibilidad de, eh, de, de ser escogido por el gobierno, de recibir una invitación, si cuenta con un puntaje alto. Acá no importa, digamos, la nacionalidad ni nada, sino requerimientos específicos que ya nos vas a comentar, ¿cierto? Eso es, eso es, Me, que es, es, es específicamente esta, esta página. Eh, a diferencia que otros sistemas de inmigración, como puede ser de Estados Unidos y Canadá, no hay un cupo, no, hay, no, no depende de la nacionalidad ni donde hayas vivido, ni los pasaportes que puedas tener, sino que eh, lo que se fijan aquí es en lo que puedas traer tú como estudiante internacional, como trabajador cualificado, con tus idiomas. Y estos factores que tenemos aquí en la, en la presentación son los factores principales de selección y en los que el gobierno se va a fijar para eh, determinar ese puntaje y de nuevo poder recibir esa invitación. Estamos mirando eh, el más importante, eh, en mi opinión y experiencia, son los idiomas. Eh, como bien sabréis, Canadá tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el francés, y eh, cualquiera de estos dos idiomas se puede considerar como el idioma principal a la hora de uno declarar esos niveles. Eh, y gracias al dominio que podemos demostrar estos idiomas, nuestro perfil, nuestro puntaje puede subir bastante y llegar a ese mínimo para poder recibir la, la invitación. Es decir, me, otra pregunta que me surgió ahí. Mm. Independientemente de la provincia en la que estemos aplicando, ¿se puede presentar cualquiera de los dos idiomas? Digamos que si estoy para British, que normalmente es el inglés, puedo igual presentar el francés sin el problema. Eso es, eso es. Okay. En todas las provincias es así, tenemos la excepción de Quebec, como decía, tienen un sistema un poquito más diferente y en este caso sí vamos a necesitar francés si queremos ir por Quebec, ahí sí que el inglés nos da puntos adicionales, pero nuestro idioma principal eh, tiene que ser francés, mientras que en el resto de provincias, ya vengamos, como bien decías, a British Columbia o Ontario, eh, cualquiera de los dos idiomas lo podemos considerar como principal. Ok. Y obviamente... Cuanto más nivel podamos demostrar a través de los exámenes aceptados, más puntos vamos a recibir. Otro eh, factor muy importante es la educación. Cuando digo educación, es el nivel de educación. Ya sea educación obtenida fuera o dentro de Canadá, el nivel acumulado total que tengamos nos va a dar más o menos puntos. Es decir, si tenemos una combinación de dos títulos, eh, por ejemplo, una licenciatura, una carrera universitaria en, en, en casa y venimos a estudiar un diploma a Canadá, eh, una maestría, eh, cualquier otro nivel de educación, estos dos eh, títulos se van a combinar y van a formar un nivel de educación eh, específico que nos va a dar ciertos puntos es vale. eh, muy importante entender que cualquier nivel de educación completado fuera de Canadá tendrá que ser convalidado a través de un proceso de convalidación eh, y obviamente lo que estudiamos en Canadá pues se nos dan los mismos créditos. O sea que puede que haya, haya estudios que no sean aceptados en Canadá o aceptan todos los estudios que han sido fuera del país? Mm. Buena pregunta. Entonces, cuando, cuando nos referimos a nivel um, a lo que es la parte migratoria, eh, los estudios fuera de Canadá eh, normalmente van a ser equivalentes a, a, a lo mismo, al mismo nivel en términos canadienses. Hemos visto casos donde eh, a lo mejor una maestría ha sido equivalente a un diplomado, pero eso no quita que sean válidos o no. Siempre y cuando ese, ese proceso de convalidación, eh, lo llamamos ECA, Educational Credential Assessment, ese siempre cuando ese proceso de eh, convalidación nos dé un, un título o lo equivalente a un diploma va a ser contado por por el gobierno okay. vale. eh, también importante es la experiencia laboral veremos que para Express Entry eh, para cualquier programa de Express Entry vamos a necesitar por lo menos un año de experiencia laboral, ya sea fuera o dentro de Canadá, eh, dependiendo de dónde es esta, eh, de dónde hemos obtenido esta, esta experiencia. Si es fuera, iremos bajo un programa y si es dentro de Canadá, iremos bajo otro. Lo más importante es que sea calificada, eh, que sea una, una experiencia eh, que hayamos obtenido en uno de los puestos cualificados eh, que el gobierno clasifica como 0A o B. Tienen un sistema de clasificación que en base a pues, el nivel de estudios o, o el nivel de gerencia que un cierto puesto pueda tener eh, se nos va a aportar o se nos va a asociar un nivel a otro eh, solo quiero que entendáis que para propósitos migratorios siempre sea un puesto 0A o B eh, si, si buscáis NOC Canadá os saldrá la lista de cómo clasificar estos estos puestos perfecto y por último la edad, eh, y lo pongo en la última porque realmente no podemos hacer nada con la edad, eh, es lo que hay, eh, nos, desgraciadamente nos quita puntos cuando llegamos a los 30, eh, cinco puntos por cada año que pasa, pero esto no significa que por tener 30 o más años ya no podamos aplicar, eh, simplemente vamos a tener que eh, sumar puntos adicionales eh, eh, con otros factores, como sean los idiomas o el nivel de educación. Ahora, para que entendáis un poco este desglose de puntos, eh, cuánto más o menos tengáis una idea de, bueno, tengo este perfil, cuántos puntos equivaldría a esto, está bien, no está bien. Bien, eh, ponemos un ejemplo de alguien que cuenta con un nivel intermedio de inglés eh, o francés, o sea, del idioma, una licenciatura, una carrera universitaria en casa, fuera de Canadá, tres años de experiencia y bajo la edad de 30 años. Estamos mirando un puntaje entre los 290 y 350 puntos. Puede parecer un puntaje alto, pero si lo comparamos con eh, el puntaje que está siendo seleccionado actualmente, eh, que es de 470 puntos, se queda corto de poder recibir una invitación. Ahora. Eh, hay muchas formas, como comentaba, de poder incrementar este puntaje. Eh, veremos que a través de, de los idiomas y los estudios eh, podemos, podemos hacerlo, pero que entendáis que el, el puntaje ideal que estamos mirando a día de hoy es 470 puntos. ¿Y más o menos cuánto tarda, si una persona lo hace fuera de Canadá, en tener una respuesta de si tiene los puntos suficientes para entrar o no Bien. en el Entry. Primero de todo, eh, porque Express Entry, como decía, es un sistema online, es todo digital eh, y consiste en la creación de un perfil. Esa creación de perfil nos va a preguntar eh, ciertos, ciertos datos como es, pues, nuestra edad, dónde hemos nacido, eh, qué hemos hecho en nuestros últimos 10 años, lo que respecta a trabajar, estudiar, para recopilar toda esta información que el sistema sí va a calcular si somos elegibles primero para abrir un, un perfil y si sí somos elegibles, cuál sería ese puntaje. Entonces, realmente eh, el tiempo que esto tarda está entre las horas o el día, dependiendo de cuán rápido esté, esté funcionando el sistema ese día, pero es, es casi inmediato, o sea, eh, creamos nuestro perfil, eh, insertamos toda esta información y el sistema nos nos dirá pues tu puntaje actual es de tantos puntos ahora las rondas de invitaciones que ocurren son semanal o cada dos semanas y ahí es cuando re podríamos recibir la potencial invitación a aplicar digamos que una vez ya he hecho el perfil y he obtenido el puntaje puedo como añadir más cosas que me generen más puntos o sí. ya... el, el sistema es bastante dinámico y desde el momento que abrimos un perfil, es válido por un año. Ahora, durante ese año, si por ejemplo mejoramos el nivel de inglés o añadimos francés como segundo idioma o completamos otro año de experiencia, podemos añadirlo. Y el sistema solo lo va a ir actualizando como puntos adicionales. Okay. Vale, o sea, se puede. El momento en el que ya no podemos cambiar nada es... Eh, desde que recibimos una invitación a aplicar, ahí ya eh, se bloquea todo y es cuando tenemos que continuar con el siguiente paso, que es eh, recolectar todos los documentos y enviarlos para procesar esa aplicación. Pero la invitación llegará si yo tengo los puntos suficientes. Eso no es, es, eso es. Porque uno puede estar esperando como candidato con un puntaje de 350 puntos. Lo más probable es que no pase nada, porque como, como decíamos, estamos mirando a los 470. Ahora, si estamos en un puntaje que sea más o menos en ese rango, 468, 70, la probabilidad de que obtengamos una invitación en las siguientes semanas es alta. Ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos mejorar este puntaje? De nuevo, eh, explicamos aquí los, los factores principales. Eh, si uno pudiese obtener, por ejemplo, mejorar el nivel de, del idioma a un inglés o francés avanzado, eh, también, por ejemplo, con un nivel avanzado de educación como un máster, una maestría, experiencia por lo menos de esos tres años y que estemos aún entre el rango de 18 y 29, nos podría dar esta combinación eh, realmente de, de estos factores, nos va a dar un puntaje de 470 puntos. Ahora, lo que es muy interesante es que eh, uno teniendo una licenciatura, una carrera universitaria fuera y viniendo a estudiar un diplomado a Canadá, por lo menos de un año de duración, eh, la combinación de estos dos títulos nos va a dar lo equivalente a un nivel de dos o más títulos, que en términos de puntos es casi lo mismo que tener una maestría. Entonces vemos que una de las, de las estrategias eh, de migración a través de la educación es con esa combinación de previos estudios que podamos tener, un nivel avanzado de idiomas y estudios que podamos completar en Canadá. Súper, súper perfecto ahora eh, un poquito más lo que son eh, permisos de trabajo y desglose de esos puntos eh, como algunos sabréis eh, venir a estudiar en Canadá en ciertas instituciones nos da a dar la posibilidad de aplicar a un post graduation work permit un permiso de trabajo de tipo abierto eh, que se nos va a dar por la duración de los estudios normalmente de uno dos incluso tres años dependiendo de esta duración y eh, es un permiso que no nos restringe a la hora de horas que podemos trabajar, ni empleador, ni lugar. Es abierto en, en por naturaleza. También poder tenemos acción. Ese, para poder tener ese permiso de trabajo, ¿es necesario ya contar con un contrato del empleador o, o me dan un periodo de tiempo para yo poder encontrarlo? El Post Graduation Work Permit no requiere una oferta laboral, es un permiso de trabajo abierto. Ahora sí tenemos la limitación que desde el momento que nos graduamos tenemos que esperar o tenemos perdón, hasta seis meses para enviar una aplicación al Post Graduation Work Permit. ¿Vale? Como hablaremos en las siguientes eh, páginas, eh, mientras uno estudia tiene una limitación de horas que puede trabajar. Cuando nos graduamos, de y esto aplica a ciertas instituciones, eh, también aplicable en Quebec, eh, cuando nos graduamos de esa institución o de ese programa, no, no, no, no tiene tanto que ver con la institución, es más con el programa de estudios. Eh, cuando nos graduamos de esta, eh, podemos enviar una aplicación al post-graduation work permit. Desde el momento que aplicamos, somos elegibles a trabajar a tiempo completo y no okay. necesitamos tener una oferta laboral. Lo que nosotros recomendamos es, eh, a la hora de aplicar, eh, tener por lo menos ya algo fijado, algo buscado el trabajo, porque este post-graduation work permit se nos va a dar por una duración específica y después de esto ya no podemos reaplicar o extenderlo. Ahí se nos ha dado por esta duración. Entonces, aprovechar ese tiempo que se nos dé, eh, de tal forma que cuando ya vayamos a aplicar tengamos por lo menos algo en mente o, eh, o, o algún trabajo eh, a punto de, de empezar pero no requieren, no tienes por qué tener una oferta laboral para ser elegible. Ok, gracias. Y esto depende, última pregunta, ¿esto depende, la, el, la cantidad de tiempo que la dan, depende de los estudios? o. Sí. Bueno, hay, hay dos factores principales aquí, que son la, la longitud de los estudios y el oficial o el agente que nos revise la aplicación. Porque, okay. porque por ley se nos va a otorgar, por la duración, ...de los estudios, es decir, si hemos estudiado un año, se nos tiene que otorgar por lo menos un año o hasta la validez del pasaporte, como todos los permisos. Pero hemos visto muchos casos donde oficiales eh, nos dan más tiempo extra. No hay explicación, no hay razonamiento, simplemente nos añaden más tiempo. Y hemos visto eh, bastantes casos donde incluso con programas de un año se nos han eh, otorgado post-graduation work permits de tres años. No cuestionamos, obviamente, porque lo que nos decide eh, el oficial así se queda, pero eh, yo prefiero en estos casos pensar en el peor de los escenarios y piensa que un año nos toca seguro si venimos a estudiar un año. Entiendo. Ahora también, eh, en línea con estes, estos programas que nos den acceso al Post-Graduation Work Permit, está la opción de que nuestro acompañante, nuestra pareja, esposo esposa, eh, pareja de hecho, eh, pueda obtener también un permiso de trabajo abierto. Ahora, esto está muy bien porque eh, si venimos como familia, con pareja, mientras uno estudia, eh, tiene esa limitación de trabajar 20 horas por semana, pero eh, la pareja que nos acompañe y esté con un permiso de trabajo abierto puede trabajar a tiempo completo. Para cualquier empleador tenemos un permiso abierto en naturalidad, por lo que no hay restricciones en ese sentido. Se nos va a dar también por la duración de los estudios. y También uno puede ser elegible a aplicar un permiso de trabajo abierto como acompañante cuando vayamos a aplicar ese post-graduation work permit. ¿Vale? Ahora, lo que consideramos, eh, y estaba comentado anteriormente, como experiencia laboral cualificada, bajo la clasificación canadiense, son puestos 0A y B, y dependiendo de los años que podemos demostrar nos añaden hasta 40 o 60 puntos adicionales en nuestro perfil y esto es muy importante porque, como comentaba, aprovechar este post-graduation work permit, este permiso de trabajo para obtener esa experiencia nos va a dar la oportunidad de obtener puntos adicionales. Como comentaba también, el estudiar en ciertas eh, instituciones o programas nos puede dar entre 15 y 30 puntos eh, de estudiar en Canadá, dependiendo de, de la duración y del grado. Y eh, adicionalmente, tener una oferta laboral en Canadá eh, por parte de un empleador nos puede dar entre 50 y 200 puntos. Eh, o sea, esto es más normal. Dime. Perdóname, ¿una oferta laboral después de tener la Postgraduate Work Permit o cuando voy a aplicar a esa? Eh, depende, ¿verdad? Porque yo eh, es lo que iba a decir ahora. La oferta laboral al aplicar el Postgraduation Work Permit no es necesaria y realmente es, es una oferta, eh, un proceso que recomendamos ir solo si, eh, si, si tenemos experiencia suficiente, demostrable con la oferta laboral. Eh, pero si también solo necesitamos puntos adicionales, ¿por qué? Porque mucha gente a lo mejor no, con el nivel de inglés no podemos llegar a un nivel avanzado y estamos buscando cómo incrementar ese puntaje con el soporte de una empresa, una oferta laboral, un LMIA, uno puede recibir normalmente 50 puntos adicionales en ese perfil. Entonces no es necesario tenerlo, pero eh, normalmente eh, lo recomendamos cuando andamos un poco cortos de, de puntos eh, y queremos incrementarlos. Ahora, también obviamente cabe la, la posibilidad de que uno eh, esté fuera de Canadá, eh, obtenga una oferta laboral dentro de Canadá y a través de esa oferta poder obtener tener un permiso de trabajo con el empleador y esos puntos adicionales en el perfil. Entonces, la oferta no tiene por qué estar enlazada en los estudios, eh, es más lo que uno pueda encontrar eh, por, por su parte, pero sí vemos que normalmente tras estudiar, tras ya a lo mejor haber hecho la parte de, de prácticas o de coop en tu programa, una empresa te pueda patrocinar y ofrecer esa, esa oferta. Super. Vale. Ahora un poco más sobre las condiciones eh, y cómo podemos eh, incrementar esos puntos. Como os comentaba, una de las rutas más importantes o que eh, más puntos nos otorga es eh, el, la estrategia a través de la educación. Entonces, esta combinación que vemos aquí nos va a dar los puntos suficientes o en el rango que está siendo seleccionado para recibir una invitación a aplicar que es un nivel avanzado fuera de Canadá, bueno, perdón, un nivel avanzado de idiomas, eh, lo hayamos aprendido fuera o dentro de Canadá, demostrando ese nivel de inglés, eh, un diplomado por lo menos de un año en Canadá. No requerimos experiencia laboral dentro de Canadá, junto con eh, la posible licenciatura o carrera universitaria que podamos tener fuera. Y eh, tres años de experiencia nos va a dar los puntos suficientes para poder recibir una invitación a aplicar. Entonces, eh, lo, lo que realmente uno tendría que trabajar, si ya cuenta con un perfil de una carrera universitaria y eh, ciertos años de experiencia laboral, es centrarse en llegar a ese nivel avanzado de los idiomas, tanto inglés como francés, uno de los dos, y eh, subir ese nivel de educación tras completar los estudios de un diplomado. Perfecto. ¿Eh? Por... ¿El diplomado tiene que tener relación con su estudio previo o puede ser algo diferente? Muy bu buena pregunta. Eh, bien, el programa que vayamos a estudiar, eh, no hay ninguna, ningún sitio en la ley donde nos diga que tiene que estar directamente relacionado ni con nuestros previos estudios ni con la experiencia laboral. Ahora bien, a la hora de preparar un una aplicación a un permiso de estudio, recomendamos que haya coherencia coherencia y que eh, se haga una historia de lo que hemos hecho previamente, lo que venimos a estudiar en Canadá y cómo eso va a, a, a reflejar una progresión en la carrera de, de una persona. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque eh, en, en, en la perspectiva de migración no tiene por qué a la hora de crear un perfil de Express Entry puedes tener eh, estudios fuera de una ingeniería, haber estudiado eh, business en Canadá y tener una oferta laboral en marketing totalmente diferente a nuestra previa carrera va a contar igual, siempre y cuando sea calificado. Ahora, desde una perspectiva en lo que es la aplicación al permiso de estudios, recomendamos que en ese plan de estudios se detalle cómo nuestros estudios en Canadá se enlazan con nuestra previa eh, carrera, nuestros previos estudios y experiencia laboral. ¿Vale? Listo. Muy importante también las condiciones que uno tiene que seguir a la hora de, eh, de trabajo y, y horas de trabajar en Canadá. Eh, aquellos que vengan a estudiar solo por eh, propósitos de inglés, estudiar inglés, no eh, pueden trabajar durante sus estudios inglés. Sin embargo, solo una vez comencemos los estudios académicos eh, podemos eh, trabajar 20 horas por semana, que es lo considerado medio tiempo, media jornada en Canadá, eh, mientras vamos a clase, mientras estamos de break, eh, estamos en, en descanso, está cerrada la escuela y mientras estamos en nuestra parte de prácticas o de COOP, podemos trabajar a tiempo completo, que son 40 horas por semana. Vale. Muy importante también tener que la experiencia laboral que obtengamos mientras estudiamos, ya sea la parte de cop co o mientras vamos a clases, no cuenta como experiencia laboral canadiense en los puntos de Express Entry. Para ello tendremos que conseguir un permiso de trabajo, ya sea a través de una oferta laboral o un post-graduation work permit. Ok, sí, tenía esa duda, si sí, eso contaba. Eso, pues eh, no, dejar bien claro que como estudiante no, obviamente cuenta como progresión y carrera profesional y hemos visto que en muchos casos ha dado pie a recibir una oferta laboral posteriormente que sí ayude a, a obtener esa experiencia. Sí, claro y, que sí. Y bueno, como tampoco quería alargarme mucho más, dejo ahora el hueco para preguntas que, que hayan hecho o que tú misma tengas, Juliana. Eh, bueno, entonces acá nos hacen una pregunta de si es posible aplicar más de una vez al Postgraduate Work Permit. Eh, no, no es posible. Solo tenemos una oportunidad en la vida. ¿En la vida? En la vida, okay. sí. Desde el momento que ya hemos aplicado, eso ya queda en récord y el gobierno ya sabe que no podemos volver a aplicar. Ok, y acá también acá tenemos otra pregunta y es si estando en Canadá como estudiante en un curso de educación superior, ¿puedo como pedir a un familiar, patrocinar a un familiar para que venga y se apelle a mi visado? Bien, esto va a depender de la relación que tengamos con el familiar y me explico. Si es una pareja, eh, si es lo que se considera esposo esposa eh, o pareja de hecho, sí podemos... Eh, eh, aplicar un permiso de trabajo abierto como acompañante y si son hijos dependientes, menos de 22 años, eh, también pueden conseguir sus respectivos permisos de estudio hasta la edad de, hasta, perdón, eh, sí, hasta secundaria. Ahora, si queremos, por ejemplo, estamos como estudiante y queremos patrocinar a nuestra madre, no existe tal, tal programa o tal aplicación. Eh, en este caso estaríamos hablando de invitarla a venir a, a visitarnos. Eh, y que el, el propósito de su visita en Canadá eh, sea el visitar eh, ese, pues ese estudiante, pero no, no el patrocinio en sí. Ok. Eh, estudiar en un... Que, o sea, ¿Qué da más puntaje a la hora de aplicar al Express Entry? Eh, ¿Un graduate certificate o un diploma estudiado en un college? Buena pregunta. Eh, puntos en cuanto a Express Entry, eh, os explico, va por el... La duración del de programa, ¿vale? Eh, estudiar uno o dos años de un programa, de un diploma, certificate, postgraduate, eh, undergraduate, nos va a dar 15 puntos. Lo que nos va a dar 30 puntos, que es el máximo que conseguimos por educación, va a ser el estudiar una maestría o una licenciatura o una carrera universitaria. Entonces, en cuanto a postgraduate, undergraduate, los puntos van a ser los mismos si la duración es de uno okay. o dos años. Ok. Que más la postgraduate y más va a depender es de la duración de ese curso, que esa sería como la diferencia entre... Eso los... es. Listo. Eh, acá Viridiana nos preguntas eh, cómo el gobierno canadiense eh, comprueba la experiencia laboral que uno tiene en el país de origen cuando hace su perfil. Muy buena pregunta. Eh, por ley, eh, el documento principal que nos van a pedir va a ser una carta de referencia laboral donde ciertos campos tienen que especificarse, como es el puesto, las responsabilidades, el salario, eh, las condiciones de trabajo, básicamente un contrato laboral hecho en forma de carta. Eh, nosotros como recomendación eh, recomendamos incluir también eh, nóminas, pruebas de que fuimos eh, remunerados por ese trabajo, eh, declaraciones de, de, de, de renta, eh, de taxes... Eh, documentos que verifiquen que pues, efectivamente fuimos remunerados por ese trabajo y, y lo hicimos. Pero lo principal, principal es esa carta de referencia laboral y las nóminas de pago. Okay. También preguntan si el tener una pareja en Canadá, eh, principalmente en la provincia de Quebec, ayuda como al, a la hora de la residencia, es decir, si da más puntaje. Sí, sí queda. Si es pareja, eh, pero y esto eh, tenemos que tener cuidado para que nos dé puntos, eh, tiene que ser eh, ciudadano canadiense o residente permanente. Ahora, si estamos, eh, si es una pareja, que podemos demostrar esa, esa relación. Eh, si es ciudadano canadiense eh, o residente permanente, podemos ir por un proceso totalmente diferente que es el, el patrocinio familiar, lo llamamos spousal sponsorship, nada que ver con puntaje, nada que ver con Express y es un proceso por el que eh, se aplica la residencia permanente a través de esa relación que tenemos con el ciudadano canadiense o ciudadana canadiense. Ok, sí, para que hay más opciones, ¿no? no Eso, es. Eso es. Eh, también nos preguntan si entre más programas se hagan en un college público, se podría tener más puntaje, es decir, si hago cuatro estudios diferentes. Buena pregunta y desgraciadamente no, Y explico. Eh, hay, voy, a, voy a resumir aquí tres niveles principales que tenemos de, de educación, que es la licenciatura, el bachelor, el siguiente nivel sería dos o más títulos, por lo menos uno de ellos a nivel de, de carrera universitaria, y el siguiente nivel sería maestría y doctor. Ahora, el de dos o más títulos a maestría, no hay nada en between, o sea, tener dos o cuatro títulos nos va a dejar en ese mismo nivel. Si el título adicional que hemos estudiado en Canadá es una maestría, entonces ya nos sube al siguiente nivel y ya nos da puntos adicionales por maestría. Ok. Y, por ejemplo, ¿uno puede aplicar a ese proceso de residencia estando fuera de su país de, de origen? o digamos 100%. Que, ¿De turista sí. en Estados Unidos puedo hacerlo? Ok. Sí, siempre y cuando eh, aplicar la residencia fuera eh, es muy importante. La ley indica que tenemos que, haber sido, eh, tenemos que haber sido elegibles para residir en ese país por lo menos 30 días antes de la aplicación. Es decir, si yo estoy como turista en Estados Unidos y tengo una visa de turista válida, puedo aplicar desde ahí. Ok. Eh, listo, pues creo que... No tenemos más preguntas, pues hay preguntas que ya has respondido a lo largo de la charla, como si se puede trabajar haciendo un curso de idiomas que ya sabemos que no es posible. Uh -huh. El tema pues de, de la pareja en Canadá, eh, si la experiencia laboral del exterior cuenta o no, entonces son como preguntas que ya a lo largo de la charla has, eh, nos has respondido. Eh, pues acá hay otra que... Tiene que ver un poco con la anterior, que es si hago más de un curso, la postgraduate, ¿me la pueden dar por la suma de esos dos cursos o solo uno de los dos? Muy buena pregunta. Eh, sí, se nos va a dar por la combinación siempre y cuando cada curso cumpla con los propios requisitos de haber sido un curso que de por sí sea elegible al el postgraduation World Permit y por lo menos ocho meses de duración cada curso. Eh, se pueden combinar. Por ejemplo, estudiamos un, un diplomado un año y un postgraduate otro. Eh, se puede combinar la duración de esos cursos y normalmente en nuestra experiencia dan un post-graduation de tres años. Ah, súper. Y también, por ejemplo, si uno hace el perfil, eh, como el perfil está habilitado por un año, uh -huh. eh, hace el perfil antes de cumplir los 30, pero le llega la carta de invitación cuando tiene los 30. Eh, ¿Es porque no, no se contó con lo que...? que ya tuviera esa edad y se disminuyó el puntaje? O sea, es decir, ¿aplica desde que uno hace el perfil? Sí, eh, bueno, sí, no, el, la edad se bloquea, realmente todo se bloquea el día que recibimos la invitación. Es decir, eh, si hemos recibido la invitación el 28 de mayo y nuestro cumpleaños es el 29, nuestra edad se ha quedado con la del 28 de mayo. Ahora, si es al revés, es nuestro cumpleaños, es antes y la invitación es al siguiente día, nuestro puntaje baja automáticamente. Ah, ok. Entonces, desde que llega la invitación, ¿no? Desde que eso se hace el perfil. es. No desde que se hace el perfil, eso es. Ok. Eh, eh, bueno, creo que eh, esas serían como las preguntas puntuales. Eh, uh -huh. En Montreal, en Quebec es parecido a la postgraduate, ¿sí? También la duración de la postgraduate, ¿de acuerdo a los estudios o cambia? El postgraduate eh, se es un permiso, eh, se tramita a nivel federal, por lo que, eh, bueno, a nivel federal, yo diría mejor aquí, a nivel nacional, aplica eh, a todas las provincias. Entonces, eh, los programas que se acepten dentro de Quebec se va van a recibir eh, en la misma línea la duración eh, que programas en otras provincias, o sea que aplica igual. Ok. Eh, bueno, la última pregunta que... Es que también quiero como hacer énfasis en que el tener 30 años no significa que no puedas aplicar Totalmente. a este proceso migratorio, porque Diego está preguntando que entonces qué opción tienen las personas mayores de 30 años y no, no quiere decir que no puedas aplicar, solo que vas a tener que ganar puntos por otro lado que no sea la edad, pero no Eso es. es que no tengas forma de aplicar a tu residencia a través de estos programas. Eso es. Y, y bueno, también destacar, no, no quería tampoco eh, liar mucho más porque hay muchísimos programas, pero eh, sobre todo para aquellos donde la es un es un problema, existen también los programas provinciales que ahí la edad no se mira para nada, estamos mirando entonces a poder tener una posible oferta laboral, el haber estudiado en esa provincia, el contar con experiencia, son factores un poco más diferentes. Eh, la razón por la que no lo destacamos tanto es porque el tiempo de procesamiento es normalmente bastante más largo, pero da opción a aquellos que, por ejemplo, la edad es un problema en Express Entry. Supongamos que hemos perdido ya todos los puntos posibles por puntos, eh, por edad, perdón, Express, eh, el programa provincial pasa a ser eh, nuestra opción principal. Listo María, bueno, eh, muchísimas gracias por tu participación, no sé si quieres decir tu correo o eh, WhatsApp o alguna sí. forma de contacto para que las personas interesadas pues eh, les escriban, eh, a todos también muchas gracias por participar en este webinar y de parte de YouTube Project también esperamos que pronto puedan cumplir con su sueño de viajar a Canadá. Sí, muchas gracias Juliana, un placer, eh, dejo aquí mis datos, eh, si tenéis cualquier duda, queréis contactarnos, un asesoramiento, podéis hacerlo a través de Connect y pues quedo muy pendiente de cualquier duda que os y gracias de nuevo por la, por la oportunidad. Listo María, igualmente, feliz tarde para todos. Igualmente, cuidaos mucho.